Amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro canal Hoy les eh, traemos la solución al ah, gran inconveniente que van a tener todos al actualizar a Mac High Sierra es que el Final Cut Pro no se abre en la versión 10.3 Miren, no, se abre entonces, eh, para solucionar este problema tenemos que abrir una carpeta y nos vamos a aplicaciones le daremos a estar contenido del paquete content macOS y este programa lo abrimos podemos observar que se nos está abriendo al final y depende de la velocidad de su computadora entonces esto ha sido el vídeo de hoy para aquí pueden ver que ya tenemos 5k otro pero es preferible dejarlo en 2k entonces lo vamos a dejar ahí y espero que este pequeño tutorial les ayude a dar su problema hasta otro vídeo